Los vehículos están llenando hasta un poco más aproximadamente del 70 de 70% de ozono que tenemos en San Pablo. Ozono sí es un problema significativo que es un desafío para las futuras autoridades que van a estar en San Pablo y nos llenan, es un desafío para las personas que viven en las ciudades, ¿no? porque cada vez más personas moran en ciudades y cada vez más personas van a estar más expuestas por el ozono. Muchos países en desarrollo no tienen herramientas eh, para hacer una buena gestión ambiental de la dual. Para poder disminuir las concentraciones ambientales, la exposición de las personas, ellos necesitan tener herramientas. Para mi tesis desarrollé este modelo que se llama Vehicle Emissions Inventories y que con eso tú permite calcular la polución dual, las emisiones vehiculares en cada rúa y en cada hora dependiendo de los tráficos que tú tengas. Primero que necesitamos es un dado de tráfico, de flujo vehicular en cada hora y también si es disponible la información de velocidades, también a velocidad. Si tiene un gran flujo que está yendo más rápido o más devagar, eso va a tener una influencia. La segunda etapa de este modelo Qué importantes son los factores de emisión. Cuánto emite cada unidad, cuánto emite cada vehículo y de qué forma el modelo transforma e interpreta esos datos para después pasar al tercer paso, que son estimativas de emisiones juntas en una sola línea de código o tráfego, a velocidades y también los factores de emisión para estimar las emisiones por tipo de vehículo, considerando una distribución de por año de uso. Y la cuarta etapa es simplemente una vez que ya estimamos las emisiones, que ya sabemos cuánto es la polución dual generada en las ciudades, más tenemos que procesar esa información. Los vehículos son la principal fuente de polución dual en San Paulo. Si nos controlamos las emisiones vehiculares y si nos diseñamos escenarios para tomar una decisión inteligente, podría ser una herramienta para ayudar a controlar o problema ambiental de la, de la polución dual que tenemos en San Pablo, Peloso.